Aquí, primeramente, los policías tienen que hacer un trabajo bien. Tienen que hacer un trabajo bien. Ayer en mi casa llegó Dikrin y entraron a mi casa sin orden de fiscal y sin nada, acusándome de una muerte de un tal policía y presunta, y presunta que cuando me dan todos los golpes, que me malogran a golpes, me jalan y me dicen que ya yo no tengo que ver nada con eso. Y que no me ponga a hablar para no serme un expediente y mandarme a que me metan 20 años después que me dieron todos los golpes. Me dicen que ya yo no tengo nada que ver con eso, me pasan a mano derredada, me quitan de discrim, me pasan a mano de heredad y me dicen que ya yo no tengo que ver con nada de eso. ¿Conocías tú al policía ultimador? Hay policía? Ah, claro. ¿Lo conocías? Sí, yo lo conozco. Ah, yo lo que no sé cómo se llama, pero si lo veo lo conozco. Abusó de mí. Sí, me zafó esa muñeca. ¿El policía que está muerto? Me dio todos esos golpes. ¿Pero quién? El policía? El policía de Dikrin. ¿El que está muerto o la policía? No, no, no, no la policía, el que está vivo. Ellos fueron allá. Ah, ok. Dique, acusándome por eso. ¿Y dónde Entonces, tú, ¿dónde cuando estaba al momento En mi ir? casa. Yo estaba en mi casa y ellos llegan allá y entran a mi casa sin identificar ¿Sí? de ni nada. ¿A qué tú te dedicas, Julio? Yo me dedico, yo trabajo a construcción. Entonces, ¿no tienes tú nada que ver con la muerte de, de ese policía? No, pero que ya ellos me identifican y 100. Si, y 100. Si ¿Cómo que se llama esto? Eh, la, investigación. la investigación. Y entonces, ¿por qué hacían la investigación? Que me malogran a golpe. Me jalan a un cuarto. Y me dicen, ya tú no tienes nada que ver con eso. Ya nosotros te pasamos a mano de... ¿Qué de, que te hicieron de poder no, lo que te hicieron? Me dieron palos. Ahí en, ahí en ese pie me pusieron una colcha. Y me dieron con un palo para que no se me notaran los golpes. En la espalda me dieron con un tubo. Me dieron patas, me dieron con la macana, en la cabeza me dio un macanazo que yo caí inconsciente. Inconsciente caí de que, de que me dieron ahí. Entonces, después que me dan los golpes, me jalan a un cuarto. Y me dicen que ya yo no tengo que ver con eso. Que me pasan a mano derredada pero que no me ponga hasta ahí hablando nada. ¿Cuál es tu nombre? Repítame. Junior Rodríguez. ¿Qué edad tienes y dónde viene? 21, en Pueblo Nuevo.